Saludos para los integrantes de Nueva Vida de Juan Pablo II, Ánimo hermano Marantino. Antes que De mis culpas se hagan pedazos mi cuerpo. Antes de venga la muerte, escribe yo este favor. y el dolor de mis culpas se haga pedazos mi cuerpo. Recordamos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos, I'm